Campeones de League of Legends en 10 segundos Diego, al matar a alguien se puede convertir en él a pegar cualquiera de sus habilidades deja esa marca Y si les pega hace más daño Hace con la espada Carga esta cosa que después se tunea Pone niebla que se extiende por la pared Hace esto Y cada vez que se convierte en un enemigo te tiene de nuevo Si quieres que tu campeón favorito se haga en un video Escribilo en los comentarios